Ejercicio C. Complete el cronograma de un flip-flop tipo D activo en subida, habilitado por el flanco ascendente del reloj. ¿Mm? Vemos aquí el símbolo, donde indica el triángulo, la entrada del reloj, que es una señal activa por flanco de subida, puesto que aquí no tenemos nada más. Y... Tenemos la entrada de datos que se van almacenando en el estado del bistable que coincide con la salida también. Entonces el flip-flop tipo de activo en subida se comporta de la siguiente manera. Cuando el reloj tiene un flanco ascendente, es decir, tiene un escalón de subida, almacena el dato D y en el resto de los casos Q no varía, es decir, que se mantiene o se almacena la, el estado anterior cuando el flip-flop D recibe un pulso ascendente de reloj, copia o almacena la entrada D en la salida Q vemos aquí los pulsos ascendentes que tiene el reloj, este reloj que bueno es un poquito especial porque no es un reloj periódico al uso. El resto del tiempo la salida Q se mantiene, aquí en clase no vemos detalles como tiempos de establecimiento, mantenimiento y propagación, por tanto solo habrá un cambio instantáneo en los flancos de subida, aunque en la práctica eh, se podría hablar un poco más del tema. El estado inicial viene indicado en el enunciado del cronograma con un trazo al principio de la salida Q. Cuando el flip-flop recibe un impulso ascendente del reloj copia, o almacena la entrada de en la salida q del biestable. Hemos visto que solo se produce la copia del valor de datos justo en los flancos de reloj.